Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos adnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado lejos del redil, regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá, y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía, y no habrá disputas sobre quién debe ser considerado el mayor.